Amigos estilgatas, ya saben que estamos compartiendo recetas solo para que no se desanimen en esta cuarentena y hoy les vamos a preparar un cóctel de camarón añade camarón pacotilla al vaso añade jugo de limón, agua, aceite de oliva sal y pimienta y salsa de tomate según tu gusto puede ser picante o no añade cebolla picada, aguacate y adorna, y eso es todo a ver qué tal les, les gusta mis queridos estilócratas no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente